Amigo Craniano y Craniana, estamos hoy para seguir con nuestra ronda de chistes. Oh. Y empezamos porque... Right. Bueno, pues era, es muy tierno este. Era un hijo indio con su papá indio y dice, Papá, ¿por qué ponerme nombre? ¿Cómo hacerle? Veré, hijo, cuando tu hermana nacer, yo salir de Tipi, ver una nube blanca... Por eso tu hermana llamarse Blanca. Cuando tu hermano nacer, yo salir de tipi, pero un toro sentado. Por eso tu hermano llamarse toro sentado. Ahora entender, perro cagando. Sí, yo les voy a contar uno que está medio cruel. Medio cruel, es abierto. Si no les gustan las cuerdas, lleguenle de una vez porque este va a estar acá. Este es un chaquito que andaba bien jarioso cabrón. Andaba bien jarioso y... y la chaquita le dice, no, güey, tú estás, estás, estás, estás, en mis días, mamá. No más, puta madre, güey, no ya Ya llevaba diez güey. Ya no podía ya, se daba un burro cabrón, ¿no? pero como enjundia, creo que se comió una pinche fruta ahí en el bosque que era como el Viagra, la chingadera y, y con yumbina combinado, andaba pero enjundioso el pinche chandito, ¿no? Y ya, pues dijo, ¿no? pues, con todos los pinches animales a ver que ya, la, qué le aflojaban, y yo con la ay, qué bonita colita, ¿cómo ves? Échame una narguita para acá, ¿no? Fíjate, mira, ¡Uy, ay, oh, pinche chaco cuchillo, ¿sabes que sea la chica? Y lo manda la goma, ¿no? Y, y así a todos, a, a, a la pinche jirafa, a, le valió madre el cuellote, cabrón. Ahí va, que le vale jirafita, mira, cuando no, chingas, no, sí, toma pinche cochín, y Ay, se va a manda la chingada, ¿no? Con los hipopótamos, ¿sabes? oh que en hasta ahí está pinche cochín, pinche chavo <risa> todo el mundo lo corría, ¿no? Hasta que ve por allá el pinche burro, cabrón. Está el burro bien tranquilo, ¿no? Comiendo ahí su pasto, cabrón. Y aquí que vale burrito, ¿qué pedo? ¿Qué te parece si me aguantas un piquetito? No mames, pinche chavo. dale, güey, mira cómo ando. Todo el mundo me manda, la en mi vieja antes su día. Ándale, no Bueno, pero qué. ¿Y tú me vas a aguantar uno a mí? Sí, órale, va. Va, pero ya primero. Sí, órale, güey. Está el pinche burrito! el Ah, ah, el pinche seguidor. Ya Ahora el pinche ¿no? Lo dicho, he dicho. Vas tú, güey. Ya se el pinche Y paso para atrás. Y luego... ¡Mocos, caro, no! Y el pinche chavito, o así... Sea. Y yo, estoy todo... aquí el pinche burro. ¡No mames, pinche burro! O sea, la primera lo desnucaste. <risa> <risa> yo que... a <risa> Ahora va la parte... Ahora va la parte tierna, ¿no? Está una mosquita, y la mosquita se pone su capita de Superman y su trajecito de Superman. A para la justicia! Sí, para de... la justicia! Sí, está un la para la justicia! ¡Cabalero a la para la justicia! para la justicia! Las era ¿no? una pinche moscas de esas, de esas pinches panteoneras, así metas, que tienen hasta el lomo verde, como se sí. y, y estaban dos pues, mosquitas paradas en su caja, comi, Ah, y se pusieron su servilleta, se le timbió la boca y su, su, su babita y la chingada, ¿no? Y ya iba esa pinche mosca. quieres ¿sí, cómo Muy no? ¿no? ¿no? Se derrapa hasta la semana de miedo. Mira, mira. Ahí está comiendo su caquita Y agarra la otro No, ya es cierto ay, ay. Vámonos, pinche porca Vámonos, viejito no, la mamada, la mamada, ¿va? Eso es porque eso es porque eso es todo Amigos ah, Si les gustan las pelletadas estas Denle like, por favor Suscríbanse échenle a la campanita Y nos vemos la próxima Así es porque no, nosotros somos Cranyon, el poder del rock. El ingeniero de la. <risa>